que han venido a representar su centro en este Festival de Educación Física, en esta marcha de Festival de Educación Física. Es decir que cada uno de ustedes está más que regocijado. Ahora bien, aquí todos somos ganadores, ¿verdad que sí? Sí, porque desde que salen de su casa a competir a, con sus compañeros, ya están diciendo que son ganadores.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 sin antes mencionar que el solo hecho de estar aquí hoy todos son ganadores como decía nuestra querida directora. Pero siempre habrán uno que se destacarán más que otro y esos serán premiados en marcha ordinaria los tres primeros lugares primero segundo y tercer lugar. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.